no Me dijo que yo te vengo el bravo, bueno. yo, yo te vengo el bravo. Y me dice, llévame ¿por cuánto tú me llevas a la villa? Me dijo, yo le dije, por 300 pesos y, y después nos podamos. Me lleva un parqueo, y ahí me dijo, te yo tengo una pistola aquí, aquí yo te iba a quitar el carro, ciudad, pero mejor dame todo lo que tú tienes ahí, que, que no, no me interesa ni el celular ni el carro, nada más el dinero. Agarró el dinero y se fue a la vida. Ok, y después entonces lo agarraron aquí después, de paro? Después se montó con un agüero ahora, y lo iba a atracar, y yo lo sabía, hay agüero Y me lo puse en el medio, hay agüero Y ahí no lo, lo, lo, lo arropamos para que no atracara el agüero que me iba a atracar